Bueno, hoy queremos saludar a charit Valentina en la capital de la República de parte de su abuelita Betty. Hoy que está de cumpleaños le quiere dedicar esta hermosa canción. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido Pero no se ha ido, no, la responsabilidad Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de valor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides. ¿Quién es tu Creador? Para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides ¿Quién es tu Creador? Por eso hoy Chari Valentina te decimos que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regale vida, ahí quiero regalarte, en tu cumpleaños mi canción, quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más, hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición, que Dios desde el cielo te mandó, a llenarte de felicidad.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 Así desearte prosperidad. Ahora todos allá en Bogotá, felicidades, felicidades. Decíamos todos de corazón, felicidades, felicidades en los caminos de mi Señor. Para Char y Valentina, entonces todos, cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, cumpleaños Char y Valentina, cumpleaños, feliz. De parte de tu abuelita Betty y de parte de Serenata Luis Barbosa desde Barranca Bermeja, feliz, feliz cumpleaños.